Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video donde les voy a platicar, les vamos a dar ahí, seguimiento a sus dudas, sus dudas, video de preguntas y respuestas del video anterior al video de PCP TechPilot Pilot. Cómo es que este programa se ha extendido para que todo el personal de ingeniería o todo el personal de tecnología y de la información tengan la oportunidad de tener la residencia permanente a través de este programa nominal y provincial de British Columbia. Empecemos con la primer duda del video anterior que es directamente de Oscar. Si bien esta duda no es referente al Tech Pilot nos vamos a dar la oportunidad de responderles. Eh, él básicamente, aquí pueden ver su pregunta, él básicamente nos pregunta que se quiere venir a estudiar inglés que al esposo o esposa le den un permiso de trabajo como ustedes saben el tema de la situación de los permisos de trabajo para la pareja están muy asociadas a que el estudiante internacional sea aceptado a un college a una universidad a una escuela que sea un estudiante de tiempo de full time o sea, sea aceptado completamente directamente a, al, a la, al diplomado a la licenciatura de tiempo completo sin excepciones es decir estas excepciones no deben considerarse de que debe pasar a través de un pathway no debe de pasar no debe de terminar el inglés ya que su inglés va a estar a prueba no se debe de ir a un college intermedio eh, no debe de estudiar inglés y entonces una vez que haya terminado el inglés le aprueben su permiso de estudiar. Nacional. Él menciona en su comentario oye sabes qué, es que las agencias me dicen que debo de estudiar inglés y efectivamente eso es muy cierto a nosotros nos pasó las agencias siempre van a querer que compres más producto es como cualquier servicio pues al final del día se requiere tener rentabilidad del negocio por lo tanto las agencias van a querer que estudies inglés más aparte y por separado hagas el tema de la licenciatura, o del diplomado, de tu escuela. Entonces, es normal, vas a verlo muy típicamente, nos sucedió a nosotros. Eh, nos estaban vendiendo que asistiéramos a, al ILAC de aquí de Vancouver, que mi esposa vinier, primero se viniera a estudiar inglés durante seis meses para que alcanzara el mínimo necesario de la universidad y posteriormente a eso que se hiciera una visa separada, o sea primero una visa de, de, de turista que puedes estudiar inglés con menos de seis meses y en su defecto si te tomabas más de seis meses para estudiar el inglés sacabas una visa de inglés la cual no te permite trabajar ambas visa de turista y eh, lo que es la visa de inglés más de seis meses no te va a permitir trabajar es obviamente un gancho para que puedas eh, pagar más tuvimos la fortuna de contactar directamente a la universidad y nos dijeron ¿por qué te vas a ir a estudiar inglés a Vancouver cuando puedes estudiar inglés aquí en Kamloops dijimos eso se puede así sí, definitivamente quién te está vendiendo eso dijimos el nombre de la agencia y dijo Déjame checarlo con ellos, ya que esa no es una práctica correcta. Eh, lo investigamos, ya nos le dimos seguimiento. Y al final del día, ¿qué es lo que sucedió con nosotros? Mi esposa, en vez de haberse venido eh, durante seis meses o inclusive un año sola, sí, sin su esposo, sin mí... Eh, disculpa por el ruido. Entonces, sin haberse venido sin mí, pues eso es complicado. Pudimos encontrar a Thompson Rivers University, el cual hizo lo siguiente y este es el concepto clave para que tú puedas aplicar lo mismo. Cuando tú no tienes el nivel de inglés, independientemente del inglés que tengas, las escuelas se ven comprometidas a hacer dos cosas. A darte una carta condicional si no tienes el inglés o aceptarte directamente a su programa. Diferentes escuelas, yo me imagino, como dice Oscar, como la de Winnipeg, lo que van a hacer es que yo te acepto al diploma, te doy una carta de aceptación sin condiciones, sin condiciones al inglés, sin ninguna condición, y cuando yo te dé mi carta, mi LOA, Letter of Acceptance, tú vas a poder tramitar tu visa de estudiante internacional. El gobierno de Canadá no depende de la e información que la universidad o en qué condiciones te está aceptando. Sin embargo son políticas de ellos ellos se ven directamente con con los trámites que se pueden hacer. Ahora ojo el que te den un loa sin condición de, de, sin ninguna condición esto no va a garantizar que tú vas a tener la oportunidad de trabajar ya que mientras estés estudiando inglés, aunque seas un estudiante de calidad de tiempo internacional, no vas a poder trabajar mientras no tengas una materia, una materia de tu diplomado, de tu licenciatura, va a ser imposible que trabajes, así que eso considerar. no vas a poder trabajar mientras estés estudiando inglés. Esa es la teoría, esa es la parte legal de que trabajes y eso es diferente porque hay gente que se arriesga a trabajar de manera ilegal cuáles son las consecuencias no somos de los que decimos trabaja de manera ilegal pero si vas a venir a un nuevo país a generar eh, cosas ilegales pues te arriesgas la realidad sucede pero no es lo recomendable. otra esta Thompson Rivers University te la podría recomendar que la tomes en cuenta. pues sí definitivamente sí sin embargo no te podría decir que a lo mejor te va a aceptar con nivel 0 ¿no? mi esposa llegó con un nivel 4 de inglés entonces a partir de ahí pues, a partir de ahí lo que nosotros hicimos pues fue hacer eh, lo posible el comentario de ustedes es muy valioso y agradezco en especial a michael una de las personas que ha estado a lo largo no solamente de los últimos videos sino desde la historia, desde los videos previos. Saludos, Michael. Viene un tema interesante. Pregunta por César. Aquí tenemos su pregunta. Aquí directamente César lo que nos hace es con respecto a lo que es qué tan difícil es conseguir un trabajo profesional cuando llegas a Canata. En este caso les voy a contar mi experiencia no solemos vender humo, no solemos pintar y las cosas son fáciles, pero tratamos de decir las cosas de manera objetivas y reales. Así que les voy a contar esta experiencia. Voy a poner como ejemplo a dos ingenieros, ambos son ingenieros en tecnología de la información. Uno llegó aproximadamente por ahí del 2001 con procedencia del oriente eh, y el segundo procedente de la India. El primero llega a Canadá en el 2001 y empieza a buscar eh, trabajo profesional en tecnología de la información. Él llegó a Kamloops, se quedó dos años y no pudo encontrar nada. Eh, después de dos años, pues él decide moverse aquí a Burnaby y se tardó otros dos años para poder encontrar su primer trabajo que es actualmente en la empresa en la que él está, la empresa en la que yo estoy. Y ahorita podemos decir que si lo ves desde perspectiva fría dices, no manches, cuatro años para poder conseguir un trabajo de tu, de, tu, de, tu, de, tu, de tu profesional, es una locura. Sin embargo, sabemos de antemano que cuando llegas a Canadá requieres invertirle todo, ¿no? O sea, es empezar desde cero. Eh, lo ideal sería que llegues con un trabajo profesional pero pues hay de todo tenemos a este ingeniero cuatro años se tardó y muy importante él ahorita es un ingeniero top 3 de la empresa es un ingeniero muy valuado en el área en el que él está trabajando y después de qué podemos decir de 20 años podemos decir que su esfuerzo valió la pena así que decir que te vas a tardar cuatro años es una tragedia realmente yo pensaría que no es, un, es, una, es un, algo que te perjudica definitivamente para nada pero pues es tiempo de inversión el ingeniero 2 llega de la india llega aproximadamente por ahí del 2015-2014 se tardó entre 8 a 12 meses a conseguir el trabajo en el que él está ahorita eh, él ahorita es un ingeniero de nivel 2 de 3 disponibles que existen el 1 es el básico 2 intermedio y el 3 es el avanzado y pues de alguna manera es un ingeniero de referente para el team eh, muy importante que esos ocho, nueve, 10 12 meses que se tardó, pues lo que podemos decir es que para él fue muy complicado, sufrió mucho el invierno, el tener la luz muy, eh, unas seis a 8 horas, es algo el cual le afectó mucho y pues a la par eh, tenía dos niñas, eh, su esposa la pasaron muy mal, pero después de un año lo consiguió. Y el tercer ejemplo que tenemos, eh, pues es el caso, pues es el mío. Eh, nosotros, al momento de que nos aprueban nuestros permisos de trabajo, yo estoy trabajando en la empresa, eh, en la concede en México, y antes de tener mi permiso de trabajo yo solicité una transferencia interna. Pues ya trabajaba, ya sabía, me podían transferir. pero me dijeron, ¡Nel! No se puede. No podemos darte un, una oportunidad aquí en Canadá porque no tienes permiso de trabajo. Tienes que hacerte cargo ya que no eres un ingeniero de alta gama. O, perdón por la palabra, o sea, no eres un ingeniero uh, indispensable. No es algo que estamos buscando y no podamos encontrar. Así que, pues, dije, no, que no problema. Sabemos que solamente managers, ingenieros con un cierto perfil, una skill, por ejemplo, hace poco en nuestro Instagram publicamos eh, una, una historia donde mi misma empresa estaba solicitando ingenieros de latino. O sea, podía darles eh, la excepción de trabajo, que es el LMIA. Ellos estaban haciendo cargo, lo cual es algo... ¡Wow! <risa> o sea, no lo había visto antes. Eh, y pues bueno, estaban solicitando un perfil de programador back-end, front-end. Eh, Especialmente que el C++, el de conceptos de Java y algunos otros. Al final del día recibimos varios correos electrónicos. Eh, hubo aproximadamente 5 perfiles. Entiendo de estos 5 perfiles solamente le marcaron a uno para darle seguimiento. Llegó casi, a la Llegó casi, casi al final, se quedó a poquito. Eh, realmente el feedback que tuvieron y creo que fue algo beneficioso para él que el feedback o sea constructivo al final de por qué no se quedó fue porque ellos estaban buscando soluciones más prácticas eh, que se estaba aferrando a su lenguaje de, que tenía muy dominado pero que dijo una palabra específica que era el tema del concepto más eh, básico que era o si no básico ser más más más ligero y pero bueno no soy programador Capa 7 del modelo OSI, capa 5 a 7 desconozco Pero yo entendí que era la esencia ser más práctico al momento de definir el código La experiencia se tiene de alguna manera que estas personas hayan tenido la oportunidad de mandar eh, su currículum y poder intentarlo sería, es algo bueno para ellos quizás les deja una experiencia continuemos con el tema justamente de, de mi caso, al momento de que me dijeron mi empresa, sabes que es que pues no te vamos a dar la oportunidad de que saques un permiso de trabajo para poder comenzar acá entonces una vez que yo tuve la, el permiso de trabajo, pues yo ya iba un poco de, pues me voy a ir a a intentar sacar y conseguir un trabajo, no importa pues ahora sí que voy a renunciar aquí y pues ya yo todo sin ganas una vez marco aquí al soporte de Canadá y pregunto, y de casualidad no están buscando un ingeniero este, en el área, pues yo estoy trabajando aquí y pues ya tengo mi permiso de trabajo. Me redirecciona con el manager, el manager me interesa, me manda con RH y más en la entrevista, ya les contaré cómo me fue en mi entrevista, fue un caos, yo terminé, ah, muy decepcionado del desempeño de mi entrevista, Terminé muy triste porque dije, me fue mal, mi inglés terrible, no entendía. Eh, pero ya les estaré contando en otro video. Al final del día me quedo. Y es un, eh, una sorpresa porque ah, de esa manera yo conseguí el permiso de trabajo. Eh, yo conseguí la oferta de trabajo estando desde mi país. Pero ojo, muy importante. Ya tenía un permiso de trabajo que yo me generé por mi cuenta. Ok, entonces... Llego con oferta de trabajo a Bornavi, empiezo a trabajar desde el día 1, desde el día 1 de llegada de Canadá, bueno, literalmente es en el día 2, llegamos en domingo, empecé a trabajar en, en lunes y bueno, fue todo un caos porque a, a, al final del día todo salió bien, pero en cuanto a la experiencia es eh, tuvimos que buscar un nuevo lugar donde vivir, eh, acoplarnos a un nuevo sistema, sacar las tarjetas, eh, sacar el teléfono celular, eh, saber dónde vamos a hacer nuestras compras, en fin, todo un detalle que es mínimo comparado con el hecho de que ya se tiene trabajo y ya puedes trabajar en el área profesional. Así que hagan sus conclusiones. Tres ingenieros, tres situaciones diferentes, eh, no implica que siempre va a ser así para todos, pero el mensaje que les trato de transmitir es que ustedes conozcan cómo es que existe y cómo funciona el Tech Pilot para que lo consideren como una opción, opción B, opción C, que lo identifiquen. Y que sepan que de alguna manera pueden conseguir. Aquí tenemos la pregunta el comentario de otro suscriptor, eh, es de Leslie. Leslie nos pregunta más información al respecto. Eh, pues lo que te puedo decir es que puedas ver el video de detalle técnico, de verdad ese video es eh, para mi gusto oro puro no están para saberlo pero ese video me tardó una semana en investigarlo en hacerlo de tiempo full lo que fue que en mis vacaciones, entonces aprecien ese video porque está aterrizado eh, de manera muy técnica puede ser muy técnico este ese video, entonces chécalo Leslie y si tienes alguna duda, hazme, lo saber eh, de preferencia si sí, revisa el video ¿no? tenemos después a Laila dos comentarios, uno con respecto al tema del de, eh, clima, por supuesto va a ser algo que vamos a considerar eh, aquí eh, compartirlo. De antemano te puedo decir que los últimos días, ahorita estamos en agosto, eh, especialmente estos días ha sido un calor tremendo. Eh, hace como dos o tres semanas alcanzamos temperaturas de 42 grados acción térmica de eh, 46 así fue una locura no tenemos aires acondicionados no tenemos este, aires acondicionados así que cuando llegues y llegas a estar por acá o aquellos ustedes que ya estén aquí bueno, los que van a venir sobre todo eh, consideren tener un aire acondicionado porque hay semanas donde el calor es tremendo y la próxima jueves vamos a estar por ahí de 35 quizás un poquito de sensaciones térmicas ahorita la verdad es que es un clima bastante rico pues yo estoy con mis chanclas y pues no justamente el clima está muy rico para poder caminar aquí en la con respecto a lo que tenemos a cómo aplicar desde afuera bueno lo que te puedo comentar es que el key el punto importante es que hagas tu perfil en esta página eh, lo comentamos en, en el video anterior, una vez que te registres, una vez que haces tu perfil vas a tener la oportunidad de hacer una simulación, no tiene costo el registro es muy importante, no tiene costo, no te va a costar nada y vas a ver los puntos que te están preguntando en uno de esos puntos te van a preguntar ¿tienes una oferta de trabajo disponible? en ese caso puedes no ponerla y ver cuántos puntos vas a conseguir lo que te puedo recomendar, lo que te puedo decir es que si no tienes una oferta de trabajo este, por parte de una empresa que trabaje aquí en Canadá, pues difícilmente vas a poder aplicar y vas a poder ser considerado. Eh, te lo comento porque justamente, eh, o se los comento, porque eh, que sepan el contexto de que si llegase alguna de ustedes, alguna de ustedes, de esas personas, tiene una oferta de trabajo desde antes, consigue un, una una una tu oferta de trabajo llegan al día 1 y su empresa está disponible a patrocinarlos desde el día 1 ustedes pueden aplicar que qué? cuéntenme o sea qué empresa o qué uh, qué programa de migración desde el día 1 que llegues a canadá puedes aplicar para un pnp hay programas en diferentes en canadá que necesitas tener hasta seis meses mínimo eh, por Winnipeg o, o este isla de príncipe eduardo pero aquí desde el día 1 si tu empresa está eh, eh, disponible para patrocinarte vas a tener la oportunidad de aplicar de manera eh, eh, rápida los tiempos de procesamiento del tech pilot son aproximadamente, aproximadamente de dos semanas si quieren ver cuáles son los tiempos chequen el vídeo que les comento acerca del detalle técnico pero mi procesamiento fue rápido o sea en aproximadamente dos semanas tuve el pnp aprobado reduciré quizás menos, pero bueno, que lo sepan, es muy importante que lo sepan, pueden aplicar desde su país, sin embargo, no me gustaría que sepan qué es el enfoque principal, me gustaría que el enfoque principal sepan cómo trabaja el Tech Pilot y qué les pide y cuáles son las diferentes etapas, los diferentes procesamientos para que ustedes puedan recibir un PNP aprobado. esta pregunta de Daniel, saludos Daniel hasta Lima, Perú, bello país, una majestuosidad Machu Picchu, Taitambo eh, y Cusco y en general todo Lima, nos encanta la comida de Lima, fuerte abrazo eh, para allá. Eh, bases de datos, wow, eh, ingenieros de bases de datos, la verdad es que son ustedes el core, son ustedes gracias a que tenemos internet eh, y tenemos todos los aplicativos, los bancos funcionan, Este los procesos de migración también se pueden llevar a cabo del base de datos, es TODO la base de datos. Entonces, Daniel, lo que te puedo decir es justamente, muy apegado a las respuestas que habíamos dicho anteriormente, eh, es difícil de pronto conseguir un sponsor. O sea, no que el enfoque sea buscar un una oferta de trabajo desde tu país, sino que el enfoque sea un sponsor, pues es el doble de difícil. Eh, lo que te puedo decir es que simplemente no... Eh, desistas. Si el sueño es auténtico, verás que de alguna u otra forma se va a adaptar, se va a conseguir. De antemano lo que te puedo decir es que mientras más certificaciones tengas, mientras más preparado estés, eh, lo vas a, eh, la empresa va a ver en ti mayor eh, empuje. No importa que tengas experiencia y que conozcas al respecto, las certificaciones, como sabes en tu país, en México también es igual, mientras más certificaciones tengas, más atractivo eres para el empleador, entonces, eh, pero no solamente tenerlas, porque ya sabes, existen muchos dumps, muchos filebcs, vamos a casarnos con mucha precaución muchos eh, dumps, muchos BCEs, que son los files para poder aprenderte las respuestas de los exámenes. Sin embargo, pues ya sabes, o sea, no es recomendado que te aprendas la respuesta de un examen para sacar una certificación porque al final del día lo que más vale es el conocimiento. Entonces podrás tener 20 certificaciones de ITIL, de Oracle, de Java... De security, de la playa, de las mejores prácticas, de ITIL, etc, etc, pero si realmente lo que dices saber tu certificado no lo aplicas, no lo pones en concepto pues realmente es como tener cero, ¿no? o sea, es como estar vacío, entonces estudia de fondo, apréndelo, ten interés eh, en, en, en que sea algo que disfrutes, digo, disfrutando logras más, ¿no? pero bueno, este una página que te puedo recomendar que lo vi en otro youtuber que también es programador eh, es vibre la life se llama el canal él es ingeniero programador y él recomendó una página muy buena Aquí está la página este, esta página por lo que entendí por parte de él es que existen empresas que están buscando que están buscando gente para traerlas y darles el y él es el caso pero se llama es el, el, el corazón de Colombia, son colombianos. Y bueno, es lo que, si, si ven este canal, si ven este video y de pronto se van a su canal a ver más información, mándelos a saludar por parte de los Gonzayas Y que sepan que esta página, al menos yo lo que digo con, con la historia de Vibre la Life, es que pues es bastante buena. O sea, están buscando programadores. Él se vino con el MIA, perfecto. O sea, aquí no nos gustaría que la empresa nos trajera con un permiso de trabajo programadores, ingenieros en telecomunicaciones, computación, este, inclusive técnicos, este, toda la parte de ingeniería este, o de personal de TI, la verdad es que es algo muy valioso. Ahora, ¿cuánto deberían pagarte? Eh, debe ser eh, algo que eh, va a ir progresando, definitivamente cuando a lo mejor cuando llegues no vas a recibir el mejor sueldo eh, y por recibir el mejor sueldo es con lo que te deberían de pagar no estoy muy al tanto de cuánto sea el de base de datos, pero lo que sí te podría responder es cuánto necesitas para vivir con una familia. Eh, nosotros, aproximadamente, yo, pues nosotros podríamos, hicimos un, un, ah, un resumen, una tentativa de cuánto podríamos tener con mínimo y viviendo al mínimo. Y ojo, también a lo que me gustaría decir es que, aunque Vancouver es caro, ya con el tiempo, oh, alguien nos marca. <risa> Ah, en 5 o en 10. Ah, ok. Entonces ya vamos para allá. Gracias por avisar. Ah, bueno. Pues al menos. Ok. Vale. Bueno, les necesitaba unas sandalias. <risa> bueno, les comentaba que, justa, te comentaba que justamente el tema de ¿con cuánto vas a poder vivir. Nosotros consideramos que para vivir de manera austera, tranquila, inclusive pagando un carro, eh, si tu sueldo es más o menos entre eh, $3,500 y $4,000 tienes un sueldo libre de $4,000 dólares una familia de 2, 3 hasta inclusive 4 personas podrías eh, solventar viviendo inclusive aquí en Crater eh, Park bueno, sería algo que podrías considerar definitivamente pero bueno, eh, son diferentes, diferentes situaciones, diferentes gustos porque ya depende mucho cuáles sean tus gastos tanto quieras comer en restaurantes, que tanto quieras comer en la calle y es algo que mereces evaluar y considerar pero definitivamente yo te podría decir que un profesionista ah, dependiendo de la persona podría fácilmente ah, podría sacar adelante una familia de uno o dos dos personas, recuerda que aquí las escuelas son gratis a partir de los seis años no vas a pagar nada de escuela si tienes carro, la verdad es que el carro deja de ser una parte como un gusto a hacer algo necesario. Es muy necesario tener un carro, no es un privilegio, no es algo adicional. Tener un carro es un must, sin embargo, para las personas que vayan a llegar o las personas que estén aquí, este, eh, como ustedes saben, no necesitas un carro para vivir, definitivamente. Pero lo que te podemos decir es que sí hay mucha diferencia en cuanto a nivel de comunidad para que hagas tu súper, para que visites el Costco para que vayas a Ikea, para que te traiga ciertas cosas para que vayas a conocer nuevos parques, nuevos lagos, nuevas montañas definitivamente eh, el carro se vuelve parte de, de algo esencial en tu día a día bueno, Y último comentario por parte de Carolina este, Carolina nos pregunta esto ella nos, eh, nos hace justamente saber ¿qué otro tipo de perfiles aplica para el Tech Pilot? Bueno, pues lo que te puedo comentar es que eh, TechPilot considera 9, 29 perfiles, 29 categorías, eh, diferentes eh, personas, formas de trabajo. Este, entonces, eh, todos estos 29 es muy importante saberlo, que son perfiles de tecnología de la información. El concepto de... Tech Pilot, es como technology en su momento era Pilot, pues ahorita ya está permanente, este, este programa de Tecnología de la Información que está en British Columbia, básicamente lo que hace es que tengas la oportunidad de que, vean esto, esto es hermoso que venga la mamá, que justamente tenga la oportunidad de traer a sus hijas y que vengan aquí a, a correr es algo wow. o sea es algo que definitivamente se puede es bonito, inclusive aquí yo que venga aquí a caminar, que venga con la cámara sin el riesgo sin el riesgo de que me sienta con la precaución de que van a robar la verdad es algo que se, se valora mucho la verdad es algo muy bonito por parte Tiene, no es país perfecto pero la seguridad es algo muy fuerte por parte de, los, de este país inclusive que vengas en lugares así como tipo de este, que son como empresas o que ponen así de lotes de basura que son como los estacionamientos pues de lugares vacíos la verdad es que puedo estar aquí caminando en medio de la calle al lado de la calle y se siente una, un ambiente de seguridad de tranquilidad bastante padre eh, perfil de tecnología de la información eh, versus otros perfiles como médicos por ejemplo Ah, los médicos, desafortunadamente, ellos no tienen la oportunidad de entrar en un programa tan rápido como es el Technology PC, pero entiendo que ellos pueden aplicar para uno de los PNPs. Y estos es de los, la, la gente de, de la, del sistema de salud, eh, checa el video que comparto donde hablo de esos PNPs y hablo del, del, sistema, del sector de salud. Son programas muy buenos, muy útiles. Una vez que ya estás trabajando en un lugar este, del gobierno, por ejemplo, básicamente ya tienes el PNP muy cerca. Entonces, otros tipos de perfiles que podrían ser este, la gente de contabilidad, pues la verdad es que el tema de finanzas, todos tienen, todos, todos esos otros perfiles, al menos en British Columbia, tendrían que aplicar por uno de los dos programas de los PNPs que describo a detalle. Muy técnicamente en ese vídeo que les he comentado desde el inicio entonces es vital importancia entender los PNPs porque los PNPs dan 600 puntos en el perfil del Express Entry el segundo el que es media, mediante Express Entry y el primero solamente es un programa non Express Entry que es como el que nosotros aplicamos y pues bueno de momento básicamente la respuesta sería hasta donde yo sé no hay un PNP tan rápido para que no sea de tecnología de la información y bueno amigos vamos a recoger a Ana bueno no sé si se alcanzan a ver pero justamente ahorita ya la están quitando ahí después de haberle hecho un pedicure ahorita le pidieron que se pusiera unas sandalias le están poniendo unas sandalias este, como de foamy y pues bueno vamos a ver qué tal estuvo esta experiencia para, para ella es que el ser mamá es algo que admiro mucho es algo muy difícil por hacer y quiero agradecerles a todas las mamás por ese esfuerzo que hacen y bueno, a los papás también que hacen para cuidarnos en especial pues también a, a mis padres que de alguna manera se hacen cargo para sacarnos adelante a, a haberme sacado adelante a su manera, a su estilo ¿y quién está saliendo? <risa> ¿qué tal te fue? corazón Ay, estuvo muy padre muy relajado dan un masaje, sí, muy padre. perfecto pues bueno amigos de momento sería todo eh, si les ha gustado este vídeo este, háganoslo saber con algún eh, comentario con algún like compartiendo el vídeo y si no son si no están suscritos en el canal eh, suscríbanse para seguir recibir vídeos una vez que los vamos un fuerte abrazo amigos eh, make it real make it happen bye bye